¿Cómo estáis? Estoy grabando esto por segunda vez porque la primera el, el micrófono decidió desenroscarse. La parte de atrás estaba enchufado pero desenroscado, entonces hay como tres o cuatro vídeos de mí haciendo la introducción donde no hay agua. Es muy triste. De manera periódica llega un momento en el business en el que tienes que invertir Y esto me pasa por ejemplo con el tema de las etiquetas de los pedidos A ver, no sé si tenéis tienda por ahí pero y no sé cómo lo haréis Pero en mi caso que no tengo una de estas impresoras para hacer etiquetas para que venga con el formato Justo para poner en los sobres o en las cajitas eh, A mí me pasa que tengo que descargar todas esas, esas blah, blah, blah. A mí me pasa que tengo que descargar todas esas etiquetas, después montarlas en Photoshop o en el programa que sea en una 4 y después imprimir, después cortar, entonces es un tiempo que cuando vas subando y vas haciendo más pedidos a la semana, sí que eh, se lleva un tiempo. Entonces, como quiero evitar este tipo de cosas y quiero que ya las etiquetas salgan directamente imprimidas en su formato y que solo sea hacer así y ponerlo y ya no tener que montar, no tener que cortar, entonces como estoy harta ya de este tema, he pensado en comprarme una de estas impresoritas para etiquetas de envíos, con lo que he estado mirando, he estado haciendo algunas comparativas, entonces me he decidido por una marca, además lo voy a elegir bueno, ya lo veréis, os lo voy a enseñar cuando venga ay, estoy como tan emocionada porque es una de estas pequeñas cositas que van haciendo como que tu negocio poco a poco prospere y vaya mejor y todo, como que sea más fluido y que no haya como puntos en los que se atasque el tiempo, como a lo mejor es hacer las etiquetas y cortarlas y todo así que bueno, ya cuando llegue os lo voy a enseñar, que estoy ay, como muy contenta ¿Verdad? <laughs> Bueno, otra de las pequeñas inversioncitas que estoy haciendo es cambiar un poco el fondo de las fotos, el fondo que tienen las fotos de mis productos. Suelo utilizar una de estas cajitas del Ikea, pero sí que es cierto que es un formato como muy pequeño, siempre me hace estar como muy pendiente y no me da mucho juego a la hora de poder hacer ángulos, porque al final yo creo que el tamaño del fondo de la caja es que la tengo aquí con una planta encima ya. El tamaño de la caja es una A4, como un tamaño folio, entonces a la hora de hacer las fotos me condiciona bastante Llevo tiempo pensando qué tipo de fondo nuevo podría incorporar a la tiendita, así que mirad, he comprado esta, bueno, no sé cómo se llama, como este board... Que tiene un fondo como de corcho y luego por aquí, bueno, tiene el típico cartoncito, pero quería eh, cambiar a lo mejor la textura y el color del fondo a ver cómo queda. También es un formato como mucho más grande, con lo que me va a permitir tener como más amplitud y más margen para poder hacer ángulos y para poder poner así como mis productos muy cookies y muy bonitos. La verdad es que no me acordaba de qué color lo había comprado. No estaba dudando, no me acordaba si era blanca o era rosita, así que bueno, esta es la versión rosita. Yo creo que este ya le he hecho un huequito va a ser el lugar en el que va a ir. Ahí tienen que ir todo lo que son las etiquetas. Así que yo creo que este va a ser el lugar De todas formas, esta, eh, hay una versión que es como con bluetooth creo Y esta creo que es con cable Entonces tiene que ir el cable enchufado al ordenador Es la única pega que yo le veo Pero sí que es cierto que la otra con el bluetooth era más cara Y luego aparte que era un poco fea, la verdad No me gustaba mucho, era así como un gris, así muy feote Entonces bueno, voy a probar de todas formas a ver qué tal Voy a hacer toda la instalación A ver cómo es y ahora os enseño Vale, como ya se me está yendo la luz, he puesto la de la habitación. mira estoy ahora mismo para configurarlo. Viene con un USB. Hacía que no veía un USB. Bueno, no sé, una barbaridad. Entonces, bueno, le damos aquí el instalador. Así, no sé si lo veis. Instalar. Bueno, y ahora continúo y os sigo contando. Bueno, aquí tengo la primera etiqueta a ver si funcionaría bien. Bueno, antes de irme, ahora mismo estoy preparadita porque Bernard y yo nos vamos a un pueblito que hay aquí cerca de Bristol, que tiene costa, no es mar abierto como tal porque lo que la zona de Bristol da una ría y todo, pero bueno, es sitio bastante chulo, así que bueno, tengo por ahí también ganas de tener un día de estos despejado y tranquilo intentar tomar un poquito de sol, tomar helado así que bueno, ya veremos por ahí os voy a ir enseñando para ver si os gusta también, es un sitio muy chulo antes de irme, que tengo que dejar preparadas algunas cosillas estaba pensando, bueno llevo tiempo pensando acerca de eh, ya ir preparando el calendario del año que viene, pero como sabréis la mayoría supongo si me seguís por aquí por el canal desde hace tiempo yo suelo utilizar el reto de Inktober que sabéis que es un reto de dibujo que se hace en octubre del 1 de octubre al 31 donde todos los días hay como miles de propuestas todos los días con la propuesta, la lista que cada uno tenga, tiene que hacer una ilustración para pues cada uno practica lo que quiera. Unos practican a lo mejor más en tintado, otros practican color, otros practican su dibujo digital. Para este año quería hacerlo, no quería imprimirlo yo. Ya sé que el año pasado dije, no lo voy a imprimir tampoco, lo voy a enviar a imprimir. Y al final eh, lo hice yo porque se me echó el tiempo encima. Y sí que pasa con esto, que cuando dejo las ilustraciones de Inktober luego para usarlas para el calendario, sí que pasa que el tiempo ya es muy, muy ajustado, cuesta encontrar proveedores que den una fecha donde vaya a poder estar listo con tiempo para, sobre todo de cara a la Navidad. Entonces este año me estoy planteando incluso hacer Inktober, porque sí que es cierto que es un reto que lleva ya bastantes años. Yo no sé si ya tiene tanto... yo creo que no, que no tiene ya tanta repercusión, además pasa que con el tema de redes sociales y de Instagram que todo el rato ahora mismo está como eh, promocionando mucho más los vídeos. Sí, no sé, no sé, este año tengo que plantearlo muy bien, es un consumo de tiempo también muy grande, entonces... Eh... Me planteo hacerlo, entonces como eso estaba todavía ahí en dudas y cogido así como, como por pincitas, he pensado en hacer o empezar a hacer las ilustraciones del calendario antes. Porque la idea es después tener ya las 12, 13 sumado con la portada, enviarlo a alguna imprenta donde me puedan hacer este tipo de calendarios para pared. Os veo a enseñar como mi agenda de ahora, que es más mona, mirad qué bonita. El caso es que había pensado o quería, a lo mejor no sé si eh, de estos calendarios que llevan canutillo, pero me interesaba y quiero un formato que sea donde tenga aquí la portada. Y luego, por ejemplo, que se abra así. Por aquí, venga, el enganche, Aquí hay una ilustración que además también pueda ser más grande y así, y aquí lo que serían pues los números de y el mes, básicamente. ¿Qué es canutillos por aquí? Bueno, ¿qué es con grapa? Pues ya veré, yo creo que con grapa eh, me gusta más, hay unos formatos además que hay como más cuadraditos, así largos, no sé, estoy viendo por ahí diferentes proveedores y viendo a ver qué voy a hacer por ahí, tengo todavía tiempo para decidir, pero no muchísimo porque tengo que decidir temática que es más? Eh, ya sacaré a lo mejor alguna encuesta o alguna cosa así. Si a lo mejor tenéis algún tipo de temática que os gustaría ver en el calendario del año que viene, estaría más que feliz de eh, también por pues, sumarlo y tenerlo en cuenta para luego ver qué decido. Así que bueno, por ahí no sé, es que son muchas cosas, pero bueno, me tengo que ir ya, así que voy a dejar terminadito lo que pueda y no sé, ya me vais contando bajo comentarios qué os parece. Thank you. Y nada, churrinas, muchísimas gracias por ver este vlog. Si has llegado hasta aquí, ya me voy despidiendo. Siempre te pido que le des un like al vídeo porque me ayuda un montón. Ya sabéis, luego también te puedes suscribir por ahí si no te has suscrito todavía. Ya acabas de llegar al canal, eres más que bienvenida y más que bienvenido. También, si lo quieres compartir, genial. Te dejo por ahí mis redes sociales. Y qué más, bueno, también te invito a que te suscribas a mi newsletter porque mes a mes, no este mes, de agosto en concreto, pero bueno, mes a mes voy subiendo un montón de cositas nuevas, voy compartiendo Voy haciendo tutoriales Así que bueno, te espero por ahí también No mucho más, espero que tengáis Muy buen eh, resto de verano <risa> Espero que llevéis el calor lo mejor posible Nos vemos dentro de muy poquito Chao, chao ¡Mua!